El gran parecido entre Nazarena Vélez y su hija Barbie. La mediática compartió una foto de cuando tenía 16 años en su cuenta de Instagram y sus seguidores le hicieron saber que era igual a su primogénita. Mira Rubia, morocha, con pelo largo y corto fueron algunos de los aspectos en los que se la vio a Nazarena Vélez en el transcurso de sus 44 años. Sin embargo, la actriz siempre recuerda en sus redes sociales su aspecto físico cuando era adolescente. En esta oportunidad, la actriz compartió una imagen de cuando tenía 16 años en su cuenta de Instagram y sorprendió a todos. En la misma, Nazarena se muestra sonriente, con pelo corto y morocha. Rápidamente, la fotografía causó un gran impacto en sus seguidores por el gran parecido con su hija mayor, Barbie e. Vélez. Los usuarios le hicieron saber que ella y su primogénita son dos gotas de agua. Mini barbie, igual a tu hija, son un calco, barbie con pelo cortito, fueron algunos de los comentarios de sus seguidores. Mira. El recuerdo de Nazarena Vélez 16 años atrás y su gran parecido a su hija. Nazarena Vélez compartió una foto de hace mucho tiempo atrás e hizo una emotiva reflexión. Nazarena Vélez compartió una foto de hace muchos años atrás y reflexionó: "Una nena de 16 años llena de sueños. Et. La felicidad no es para cobardes. Feliz día. Feliz vida". Eso escribió debajo de la imagen que compartió en su Instagram en donde muestra el gran parecido que tiene con su hija Barbie. Pero si sí estás igual. Estás igual. Mira el parecido de Barbie Vélez a Nazarena cuando tenía 18 años. La actriz y empresaria publicó una foto de su adolescencia y otra del casamiento con Alejandro Pucheta. El parecido entre ella y su hija es realmente llamativo. El gran parecido entre Nazarena Vélez y su hija Barbie.